¿Qué haces? Aquí se cuentas de cuánto ha costado la Aragón by Race. Papá, mamá, este vídeo no hace falta que lo veáis. Aparo los oídos, apagar el ordenador. Acabo de llegar de los cuatro días de la Aragón by Race. Prueba UCI por etapas en Calatayud. Y es momento pues de echar de valoraciones. Lo primero, me costó la inscripción 155 euros. No lo cogí en el tramo más barato, lo cogí en un intermedio, pero 155 euros por cuatro días, pues es de las más baratas que hay. Porque La Rioja, Cataluña by Race y demás, aún son más caras. Bueno, después de la, de la inscripción, había que preparar comida. Había que preparar barritas, geles, recovery. ¿Qué haces? Me no más pillo. Muy buenas a todos Voy a la Vuelta a Aragón Mañana, jueves, viernes, sábado, domingo Cuatro días, la Vuelta a Aragón UCI, entonces estoy súper nervioso eh, No me he podido preparar estos días Las cosas y a última hora de que estoy corriendo Pues a ver qué, qué barritas me llevo qué, qué, qué geles, recovery Estoy aquí echando de todo Está bien eso de tener una tienda de bicicletas ¿sabes? Porque <risa> A mano llenas Wow, de esto, de esto más vale que sobre que no que falte. A ver, y lo que no gasté hoy lo gastaré en la gigante de piedra o lo no, o no gastaré en la monedero. No? Wow, se me cae todo. Aproximadamente han sido unos 45 euros en comida, en productos. Yo me desplacé acá a Calatayud desde Zaragoza. Son solamente 100 kilómetros, 100 kilómetros de ida, 100 kilómetros de vuelta. El encender un poco la furgoneta ahí. Más o menos me sale un cálculo de unos 25 euros que me habré gastado en gasolina, pero había gente que vino desde Córdoba. Team Aragón, Team Aragón, la primera etapa ya está en el zurrón. Team Aragón, Team Aragón, la primera etapa ya está en el zurrón. A esos te cagas. ¿Qué me ves Comidas, eh, las comidas la organización nos daba tuppers después de cada etapa y nos daban de comer, entonces la comida solucionado, el desayuno pues más o menos con cualquier cosa lo librabas, las cenas más o menos me han costado cada día unos 10 euros, 10 euros la noche del jueves al viernes, del sábado al domingo, eh, no, del viernes al sábado, del sábado al domingo. 30 euros en, en comidas y con lo que sobraba pues desayunabas o con alguna pequeña galleta o algo así entonces otros 30 euros y ahora acabo de comprobar la bicicleta que esto también, esto también es gordo entonces por un lado el pedalier fíjate, fíjate cómo ha quedado la bicicleta mira, mira, mira, el pedalier está cascadico, los rodamientos hechos migas, rodamientos a cambiar la dirección rodamiento este seguramente por el barro, la tierra la mierda Parado. a tomar por saco durante la carrera tuve que cambiar ya las zapatas delanteras porque me las pulí el segundo día que hubo un montón de barro las zapatas a tomar por saco, que por cierto le tuve que cambiar las, las zapatas a los, las pastillas, a los compañeros pero me acabo de fijar que las traseras también, miau Ay, Dios mío. Y luego, la horquilla. El último día ya me iba haciendo algún ruido. Y con tanto barro, tanta mierda, lavados a presión y aguas. Toca hacer mantenimiento más por uso que por tiempo. Entonces, he echado a ver si valoraciones más o menos. Uy, bob! Y son unos 110 euros sin incluir la mano de obra. Que la mano de obra me lo hago yo. Y dices ostras pues ya está pues ya está, la comida el viaje la inscripción en no sé cuántas no quiero misfotos.com a ver son un trabajo de profesional nos han hecho unas fotos espectaculares y si no tienes la foto de la carrera es como si no hubieras participado entonces ahora las estaba comprando y ya veréis qué fotos más guapas En total, unos 400 euros que me he gastado en la movida esta del Aragón by Race. De todas maneras, es barato porque ha habido uno que... Mirad la bicicleta que le han robado. ¿eh? Estando ahí aparcada la, la furgoneta o el coche que llevaba, le abrieron y le robaron. Y a nuestra amiga youtuber, Esther Iniesta, también le robaron las maletas. Entonces, un gatito en los dientes que solamente me ha costado los 400 euros, que la cosa... Si hubiera habido una caída, una rotura, se hubiera, habría sido bastante peor. Bueno, eh, espero que os haya gustado el vídeo, que lo tengáis en cuenta cuando os vayáis a inscribir en alguna carrera. Darle al like, compartir, sub, eh, suscribir, eh, comentar. Y si queréis en Instagram podéis seguirme en ciclosalmozara, ciclosalmozara, que voy poniendo ahí alguna tontada cuando me apetece. Bueno chicos, hasta luego, hasta el próximo vídeo. Adiós.